Derechito al vicio, somos RC Cine, y en esta ocasión especial venimos a tenerte el unboxing, el unboxing de la caja del juego de cartas de Free Fire, Trading Cards, completamente oficial o completamente licenciadas en el país que llegaron acá hace un par de añitos nada más. Punto, nada más y nada menos que con una cajita mini toy pop vinil sorpresa industria argentina con una figurina de acción del tamaño del bolsillo del mini deadpool con una cartita también de acción que no sabemos cuál te puede salir no sabemos qué te puede salir acá así que vayámonos derechito al vicio nos saldrá un deadpool nos saldrá un batman nos saldrá un doctor extraño un superman que te extraño ¡Otro Deadpool más! ¡Un mini Deadpool más en la colección! ¡Puede salir oh, un Hulk! Todo esto y más lo veremos a continuación Con personajes de Marvel, con personajes de DC Comics Así que, un abrazo enorme a nuestros amigos de Marvel, DC Comics Y a todos los fanáticos, la muchachada fanáticas de los superhéroes Pero sí, vayámonos derechito al vicio como ustedes sabrán, como ustedes verán en esta colección, en la serie 1 de esta caja de Free Fire, en Argentina habían dos colecciones de cartas de Free Fire oficiales. Teníamos las de Metal Grounds, que son esas imágenes espectaculares que teníamos ahí todas horizontales. Tenemos estas, estas que salían con, mirá, mirá este efecto mentalizado tremendo, muy copado, muy genial, muy certero, que me parece que eran de las mismas fábricas que había traído varias cartas de Pokémon al país. Tenemos acá varios de sus personajes, los sobresiños rojos que tenías para coleccionar y de fondo las reglas. ¿Cómo se juegan estas cartas? ¿Cómo se utilizan las instrucciones? Te lo diremos a continuación. Pero antes que nada queremos saludar a quienes nos siguen siempre, a quienes nos comentan debajo de los videos. Sin importar cuándo salgas, sin importar cuándo veas el video, un comentario tuyo nos ayuda un montonazo. Así que un abrazo enorme a nuestros amigos comentaristas. Ahora sí, veamos las instrucciones del juego de cartas y cómo son las cartitas. Las cartas llevan arriba el nombre de la carta, abajo tienen el valor de defensa, el valor de ataque y la imagen en el medio. Instrucciones. ¿Cómo jugar modo ataque y defensa? Los jugadores inician el enfrentamiento sin mostrarse las cartas. El jugador que inicia cada juego determina si ataca o se defiende. Si inicia con ataque, el adversario tiene la libertad de atacar o defenderse. Una vez determinada, se dan vuelta las cartas y se comparan los valores elegidos para saber quién fue el vencedor. Cómo jugar restando puntos. Cada jugador comienza con una cantidad de puntos determinada, como por ejemplo 15 puntitos. Y perder una batalla significa perder un punto. El que pierda las primeras 15 batallas perderá y el ganador será el que quede vivo. Piedra, papel o tijeras, claro que sí estas cartas tienen un piedra, papel o tijeras para que los jugadores jueguen de una forma más fácil, más rápida, más simultánea, sin andar contando, así que tenés esos modos de juegos, me encanta totalmente, un caso de este tipo de cartas, ahora vamos a ver qué tendrá por dentro Primero tenemos acá el contador de cartas, las primeras 32 cartas básicas vienen en esta caja Los demás vienen en los sobres, hasta un total de 152 que podés coleccionarlas Abrimos acá, sacamos las cartitas y tenemos un potillo que dice todo Free Fire Con la carita de uno de sus personajes más conocidos A ver si, está totalmente licenciado, tenemos acá, a ver veamos no es para menores de 3 años, tiene el simbolito del país, este simbolito de calidad, y tiene el sello, tiene la licencia de carena internacional. Así que son 100% oficiales. Si querés coleccionarlas para que después un fanático de Free Fire te diga. Ah, te cambio de hamburguesa por esa carta. Hacelo totalmente porque te sirve en ese sentido. Pero como ya sabes, como ya sabes nosotros en el canal y todos los que coleccionamos cartas. La licencia suma, pero no es totalmente necesaria para que disfrutes de una gran colección de tus personajes favoritos. Entonces vemos que el fondillo tenemos el logotipo oficial, está ahí con un fondo rojo, muy buen diseño. Y ahora vamos a ver cómo son las cartas de adelante. Y arrancamos con una carta metalizada. Miren lo que es el brillo de ese color azul de fondo. La tenemos a Caroline, a la Carolina, a la Caro Carola. Con 5.700 puntos de ataque y unos 7.800 de defensa. Y de tu piedra, papel o tijeras es una piedra. Tu waifu es una piedra. Pero mirá qué hermosa carta que es. El metalizado le recontra suma. Vamos por una carta del AK-47. El arma favorita de los guerrilleros. Con 5.500 puntos de ataque y 5.200 de defensa. Tipo palmas. Seguido por un ship, un ship de combate, para salir corriendo con de todo, tiene 6200 puntos de defensa y es tipo palma. Vamos con la carta de carnaval de terror, tenemos algunos personajes carnavalescos pero turbios, turbios con 8200 puntos de defensa y tipo tijera. Vamos por la siguiente que tenemos a la... ¡Epa, epa, epa! Se puso nocturno la cosa. Tenemos una conejita nocturna. Una conejita de pelo rosa, violeta. Con 7.800 puntos de defensa y tipo tijera. Seguido por... Una carta de Free Fire Todo el escuadrón completo para que puedas elegir tu personaje Con 8900 puntos de defensa Me recontra, sirve Me recontra, gusta Vamos por la siguiente que es la Era Helada La tenemos a la Era Helada con 5300 puntos de ataque Tipo tijera Y esperen que me acomodo un poquito Acomodamos un poco la cámara Uah, Para que no se pierda la imagen Para que no se pierda la señal Y se perdió la señal, no, estamos bien tiene 5.300 puntos de ataque lo tenemos ahí seguido por Antonio Antonio Banderas lo tenemos con 5.900 puntos de ataque Antonio Banderas Y ¡ah! la señal se mueve se está temblando, el país tiembla con de todo ¡Ah! no, bueno, bueno, bueno nos ajustamos un poco y ahí estamos Ahora tenemos a Antonio Banderas completamente armado con ropa de gangster con 5.900 puntos de ataque. Seguido de... La Visperina y Adán. Un equipo de combate tipo palmas con 5.900 defensa y 6.300 de ataque. Seguido por las armas. Todo un lote de armas para elegir con 8.100 puntos de defensa. Mirá lo que es el diseño de todas esas armitas. Vamos por la siguiente que tenemos otro Antonio lo tenemos Antonio con 6500 puntos de ataque. Está bien, está bien copado. Me sirve. Che, pero para un segundo, para un segundo. ¿Este Antonio no es el mismo? Eh, más o menos Más o menos es el mismo pero con otra pose Ese como que hay como que Tuviste que haber cambiado un poquito Pero bueno, 6500 puntos de ataque Tipo palmas Seguido por la señorita Tulu La señorita Cutulu La Tuculu, lo tenemos acá con 7600 puntos de ataque La tukulu toda rosadita Seguido por otra carta de Free Fire Con 7400 puntos de defensa Tipo tijera Seguido por Epa La caja viene con más metálicas Mirá lo que es el brillo de esta metálica Me encanta totalmente la tenemos a Kelly La tenemos a Kelly con 8800 puntos de defensa Me gusta un montón el efecto metalizado de estas cartas Y acá hay otra más Tenemos al Maxim Maxim con el pelo grisáceo con el pelo grisáceo albino como el de CQC con 6.300 puntos de ataque esa referencia CQC no ustedes no lo entenderán pero sus viejos sí vamos por Milla la tenemos a Milla la rubiesiña del Free Fire también metalizada con unos 8.200 puntos de defensa bastante bien me copa un montón otro más y me gusta que los diferentes fondos azules metalizados son distintos tienen diferentes diseños tenemos este, mirá lo que es esto, es hipnótico. Lo tenemos a Andrew con 7500 puntos de defensa. Seguido de otra metalizada más y lo tenemos al foro. Tenemos al foro del capitán, a su foro con 4900 puntos de ataque total. Seguido por, epa, epa, epa, epa, me está gustando un montón. Primero ya la calidad de la carta, el grosor de la carta. del fondillo, todo está buenísimo, pero la caja tiene muchas metalizadas. Tiene muchas metalizadas la caja. Eso me encanta totalmente. Vamos por Kela. Al Kela, al guerrillero Kela con 7700 de ataque. Mirá lo que es. Terrible. Y si sí, tenía que haber un Miguel. Hay un Miguel. Tenemos al Miguel que aparece en la caja. Tremendo. Ahí también todo brillante el fondo. Mirá lo que es. ¡Wah! Copadillo total. Me recuerda mucho a Jean-Claude Van Damme en las películas de Street Fighter. Me recuerda mucho a él. Wow. Y tiene... Tiene 6700 puntos de ataque. Seguido por... Ya volvemos con las cartas y efecto metalizado. Tenemos un ship de 9000. 9100 puntos, muy grosso, seguido por, tenemos el bufón maldito, turbina total, con 7300 puntos de ataque, yo a ese circo no me subo, seguido por el AWM, mira lo que es el, yo te diría que te sirve un montón para helicópteros, para tiros largos, con 7200 puntos de ataque, seguido por... La Carolina, tenemos una Carolina, pero esta Carolina, digo, esperen que me acomode un poco. Esta Carolina se ve muy genial, muy genial. La carta metálica está genial, pero esta sobrepasa su lindura, su nivel de lindura. Con mil puntos, 100, va, 6.100 puntos. mirá lo que es. Después tenemos al Adam, todo capo. Viene al estilo Uncharted saltando sobre las explosiones con 7.500 puntos de ataque. Seguido del campo de fútbol, que esta imagen ya la vimos. Ustedes recordarán bien en qué unboxing lo vimos. Con 6600 puntos de ataque. Y después tenemos al Glam Band, la banda glamorosa, con 7600 puntos de ataque también. Tenemos, a ver qué más. Tenemos a la banda de hip hop, tenemos primero al glam rock y al hip hop totalmente unidos con 7800 puntos de ataques y tipo puño seguido de la víspera, la víspera totalmente armada con pose de espaldas y 9900 puntos de ataque, tremendo poder tiene de armamento. Seguido por la alquimista. Mirá lo que es la alquimista. ¿Por qué tiene tan buen diseño? La alquimista tiene 8500 puntos de ataque. Nada mal. Seguido por... Otra carta más de Free Fire. Todos posando con la misma remeriña blanca. Con 7600 puntos de defensa tipo tijera. Seguido por... La última carta de esta tanda que es otro, Antonio, Antonio todo recontra cargado, lleno de cartuchos, con 7100 puntos de ataque. Entonces en la caja te digo, vamos a tener un montón de cartas con diseños increíbles, muy buena calidad, totalmente me sorprendió. Tío, los personajes del Free Fire son muy copados. Y un Miguel, un Kela, un Foro, un Andrew, una Ninja, una Maxim y un Kelly, todo metalizado. Ahí tenemos a la señorita Cthulhu Y cartas muy grosas El estilo de juego es bastante sencillito Son cartas con estilo de ataque y defensa Y el clásico piedra papel o tijeras Así que la caja te digo Esta caja y estas cartas me sorprendieron un montón realmente La calidad es excelente Pero bueno, no salió una serie 2 No siguió la colección No siguieron con las cartas de Free Fire lamentablemente pero vamos a cerrar este unboxing Primero, antes que nada, presentándoles a nuestra última adquisición de esta semana Un pequeño el kit que conseguimos en una de esas tiendas especiales Que tienen algunos Pokémon o algunas cositas retros Conseguimos este pequeño el kit retro Pero a oh, esto me sorprendió Me llamó la atención porque es industria argentina Son unos mini toys, unos mini muñequitos Parecidos a los, a los funquillos ¿Qué carta saldrá? ¿Qué personaje saldrá? Lo veremos a continuación Y es... Primero tenemos la carta La carta es un poco gruesa Tenemos cinco personajes en ella Y y nada más No tiene puntos de ataque, es una carta decorativa Me sirve totalmente, vamos a dejarlo acá Y el personaje sorpresa Como si fuese un gallapón Es... ¿Un capitán? Un capipelmazo Es el Capitán América <risas> Tengo su capitán américa que obviamente tiene algunos ¡ah! de, de pintura pero me gusta bastante el escudo bueno no les voy a mentir chicos la parte de abajo se siente bastante blandita como que mira como que lo puedo hacer bailar bailo para acá bailo para allá muevo los bracitos y te bailo una de chayanne pero sí en lo demás es un jueguito bastante lindo Bastante lindo Podemos remarcarle los ojos Podemos hacerle una customización Con un fibrón o con un vinilo Claro que sí Podemos mejorarlo y hacer que este capitán Sea un capitán un poquito más de acción Pero sí rarísimo que salgan estas cajitas así en gallapón pero me gusta que tengan esta iniciativa que hayan juguetitos de industria argentina que hagan cositas argentinas me recontra sirve así que lo dejamos por acá y esto ha sido el unboxing y la sorpresa gallaponera de esta tanda muchas gracias por vernos por seguirnos uy se me están recayendo las cartas y nos vemos en una próxima ocasión yéndonos siempre derechitos al vicio